Un cordial saludo, mi nombre es Norberto Pérez, técnico universitario en proyectos de ingeniería y estudiante de ingeniería en ejecución de proyectos. Oxy Vertical es el nombre de la propuesta de la empresa encargada de generar oxígeno en lugares con más contaminación atmosférica y con más cantidad de habitantes, atacando también problemas como el síndrome del edificio enfermo, entregando un estudio de cuánto oxígeno se está consumiendo en el lugar y cuánto debería generarse, vendiendo e instalando un propio diseño de productos de muros verdes autosustentables y con energía renovable pudiendo participar también en proyectos medioambientales del gobierno con un estudio de ingeniería ya realizado se logró llegar a diseños del más bajo costo en materiales y montaje logrando obtener un producto práctico para la venta unitaria y en masa la plata del concurso sería para consolidar legalmente la empresa crear un molde obtener el primer prototipo generar los más de 20 copias y montar un mini almacén para almacenar los productos a medida que sean comprados y solicitados en el mercado.